Hola, hola, soy Osvaldo Casares y te doy la bienvenida a Poderes. Este espacio, como todas las semanas, todos los miércoles a las 7 de la noche, hora central centro de México, eh, conectamos con nuestra capacidad personal para transformar nuestras miradas y perspectivas a través de este espacio de conciencia, responsabilidad y espiritualidad. ¿Cómo estás? Sigue, sí, invita y comparte, suena la campana en Facebook, Instagram TV y en YouTube para... Compartir este video y que el mensaje llegue a más personas. Y sobre todo que tú estés al día con los, con los videos semanales. El tema de hoy es un tema que a mí me apasiona mucho, pero que realmente, pues... No soy ajeno porque pues, soy hijo, pero no soy mamá. Entonces, justo en este tema de, de, de que acaba de pasar el Día de las Madres en Estados Unidos, el Día de las Madres aquí en México, pues me parecía algo interesante hablar del poder de acompañar, gestionar y... Conectar con la maternidad y con el ser mamá, pero desde un lugar de trascendencia y de espiritualidad. Y por eso me acompaña una gran amiga, que es Pati Cerdal. Hola, Pati. ¿Cómo estás? Bien, aquí dándome cuenta que tenía los audífonos y no... Amor, me... y... Yo... <risa> pero bueno, ya estamos. <risa> pues muy eh, ¿Quieres sí, ponértelos? Sí. porque te escucho Fíjate que supongo algo, no lo veo, entonces como para que me entretengo, digo, espero que no tengamos a, a agentes externos que nos puedan viciar un poco el sonido. Ok, super pues bueno, Pati, creo que para empezar, yo sé que tú serás una persona que sí va a poder, ah, bueno, Pati, entre algunas tantas cosas de lo que ella hace es coach y también es psicóloga, terapeuta más bien, y también trabaja con algunas terapias alternativas, por así ponerle un nombre. Eh, en realidad, lo que ella hace siempre es acompañar a sanar. Y ella me ha acompañado a sanar, tanto como amiga, como terapeuta, como coach. Y justo es una gran amiga y por eso he querido eh, que esté el día de hoy aquí conmigo. Y una de las cosas que a mí me llamaba muchísimo la atención era este, esta capacidad que tenías siempre como para como hacer Parte de la dieta alimenticia, la espiritualidad en tu vida y evidentemente en tu familia, ¿sabes? O sea, era como, como te tomas tu jugo, eh, me parecía que, que era algo curioso siempre escuchar el nombre de sus hijos, de Mauro Emilio y de cómo, de cómo el, tú siempre hablabas de la, la espiritualidad como algo tan cotidiano, algo tan normal. Pero antes de entrar con esto, justo me gustaría que me que nos compartieras cuál es la mirada de la espiritualidad para ti, o sea, qué es espiritualidad. ¿Sabes Porque mucho se habla? Ya sabes, mucho ruido hay entre lo holístico y lo espiritual y esta parte de que porque hago mindfulness o ya sabes o hago una meditación guiada es espiritualidad. Para ti qué es espiritualidad? Fíjate que te lo puse dije, el me lo va a preguntar y dije, ay, qué bueno. <risa> <risa> O sea, es, es curioso porque me di cuenta que ya hoy puedo tener una respuesta mucho más fácil de decir que ir a buscar de qué se trata, ¿no? Y para mí la espiritualidad uh -huh. es esta conexión con la esencia. Y esta conexión de esencia es con un ser superior, con algo superior a uno que puede ser desde llamarlo la vida, este el Pachamama, la tierra, el Dios, a la Buda, qué sé yo, no, o sea, como que está esta conexión de uno con, con algo superior que nos permite estar en armonía, nos permite estar vinculados, nos permite estar conectados, nos permite estar eh, en paz, ¿no? O sea, como es que de verdad si pudiera quitar todo lo que hay alrededor de ello, eh, estoy en paz, o sea, estoy ahí conectada y alineada, ¿no? Entonces, eh, para mí sería eso estar en espiritualidad o vivir la espiritualidad es estar consciente de estas conexiones ok, conexión creo que escucho o las palabras que escucho como constantes fue conexión, paz uh -huh. y y dijiste algo también como tal vez sería como en sintonía como estar alineada como sí, es sintonía así. tal vez uh -huh. Uh -huh, como armonía ¿Y esto cómo se conecta con, con ser mamá para ti? Pues yo creo que se conecta con todo. O sea, yo tengo, uh -huh, eh, claro. digamos que este mamá hoy Emilio que están conmigo, yo tuve cuatro embarazos. Okay. De, y yo creo que desde el primer embarazo fue como ver esa transición de lo que se espera a lo que recibes. O sea, en el primero pues no recibí a mi hijo, ¿no? Este, entonces era de lo que se esperaba, es claro, como la petición de la carta a Santa Claus de ¡Ay, ojalá tenga los hijos de mi marido y tenga las cejas de mí y tenga los color de ojos de mi abuela! y ¿no? O sea, como que empieza uno a construir y a querer eh, mirar desde estas fusiones ¿no? de familias y pues nada, que no llegó. ¿no? Entonces ahí fue de ¡Oh, oh" O sea, como ¿Qué pasa? bueno, pues viene un segundo embarazo, nuevamente este, lo pierdo. Y entonces fue el poder reconfigurar mi forma de ver eh, la maternidad. Y creo que eso fue para mí fundamental, ¿no? O sea, por una parte, el poder eh, decir, ya no importa. O sea, como venga, pero que venga bien, ¿no? O sea, que llegue y que esté con nosotros. Entonces, ahí fue quitar todas esas expectativas de lo que podría ser, ¿no? Y la otra era tanto el deseo de ser mamá que uh -huh. cuando me decían, ay, no vas a dormir, imagínate, ya ahora no vas a poder salir y entonces estaré esclavizada un bebé, y pues los primeros años, ¿no? Entonces todo eso que se oye, y uh -huh. decía, no importa. Bueno, ni desde las náuseas, ¿sabes? O sea, este, porque decía, híjole, es que si tengo náuseas, para mí significa que sigue vivo. Entonces yo te podría decir que hasta disfrutaba las náuseas, o sea, que a lo mejor otras mujeres es así como de, no, es lo peor, horrible, los olores espantosos, ¿no? Entonces, yo creo que justo el poder hacer esta conexión con lo que es, con el no querer manipular, controlar este, las cosas, pues más fue de acepto como venga y acepto que si voy a dejar de dormir pues es porque yo elegí ser mamá y porque si eso representaba ser mamá lo iba a disfrutar y vivir así, ¿no? Entonces, pues sí, llega Mau, que fue el primero, y este y afortunadamente pues tampoco me la padecí mucho, ¿no? O sea, realmente fue un bebé tranquilo, que si sí lloraba y hacía todo lo que tenía que hacer los bebés, pero no era mucho tiempo, creo que fue nada más un mes el que no tuve como esta... Este, posibilidad de dormir de corrido, ¿no? Este, y ya. Entonces, para mí fue esta aceptación, ¿no? Entonces, eso es por una parte. Eh, yo empecé a estudiar todo este cosas de energía y cosas así cuando ellos tendrían más o menos unos 10 años, Mau, 7 años, Emilio. Ok. Ya estaban como ya más creciditos. Y yo me acuerdo que una vez, este pues recién estaba yo soy divorciada para los que no me conocen entonces recién me había separado yo me acuerdo que lo llevaba a la escuela y este y en el transcurso del camino eh, rezábamos un padre nuestro una vez yo le digo a Emilio oye Emilio tú por qué no rezas para qué mamá tú rezas porque dices que te va mal a mí me va bien <risa> <risa> y yo pues tampoco me va mal no o sea yo no rezo porque me va mal <risa> Entonces, este me acuerdo mucho de eso porque también fue como un cambio de, de porque qué rezo, no? O sea, ¿qué es lo que estoy buscando al hacer esto de una manera rutinaria, de una manera pues cotidiana para nosotros? Y este y yo creo que fue un segundo evento ¿no? en el que empecé a conectar como esta parte de, de que era la espiritualidad, no era el rezo. Era, este, no era repetir la, las cosas de una manera automática y no era hacerlo todos los días a la misma hora, ¿no? este, Y el tercero, que para mí es el más eh, representativo, es que mi hermano estaba bueno, embarazado, mi hermano y mi cuñada. Y para no hacer cuento largo, o sea, ya cuando iba este, a nacer caro, yo ya sabía que era niña. Este, yo presentía que era niña y después pues, confirmamos que era niña pero me habla mi hermano y me dice, oye, estamos aquí en el hospital, no le hemos dicho a nadie, ah, pues yo voy a ser la madrina, entonces como que había esa esa este, cercanía, ¿no?, de, de las noticias. Entonces, este me dijo, ya van a ser este, la bebé, no me acuerdo si ellos ya sabían si era niña o niña pero bueno, ya van, ya van a hacer no le hemos dicho a mis papás ni a sus papás, porque pues, no sabemos cuándo se vaya a tardar, etcétera eran como a las 7 de la noche, eh, y le dije, ah, okay ok, Dieron las 8, las 9, las 10, las 11, las 12 y pues no me hablaban. Dije, no, Diciendo, pues me voy a dormir, pues seguramente me va a hablar, pues cuando nazca, ¿no? Y me duermo y entonces me di cuenta de lo que es dar a luz, porque me despertó una luz que deslumbró completamente y me despertó, pero porque ya la tenía yo aquí. Entonces, cuando me incorporó, o sea, fue, ya nació Carl. Y efectivamente, a esa hora había nacido Carl. Mi hermano me habló como 10 minutos después pues dice antes de 10 minutos Nacio ¿no? Entonces, ver esa luz y entender que el dar a luz tiene que ver con esta transición de canal de una dimensión a otra, si lo hablamos desde el punto de vista espiritual, ¿no? y de hacer esta este, incorporación y estar aquí presentes, pues eso es lo que nos hace estar aquí. Creo que tocas temas súper poderosos eh, como momentos claves al momento de hacerlo. O sea, darte cuenta de lo que es dar a luz. Como dejar a un lado las expectativas, lo que comentabas. Uh -huh. Y creo que por, eh, por lo que te conozco, ya sabes, en, en lo que hemos coincidido, uh -huh. algo que, que a mí me parece súper característico de ti es siempre este hecho de, de sonreír y de reírte de las cosas. Claramente, bueno, tú me conociste al inicio de mi proceso de esto, entonces yo recuerdo que era todo menos eso. Entonces, ¿a qué voy con eso? O sea, me parece esta pregunta y me, me está saliendo constantemente en la, en, la, en la cabeza porque es, ¿cómo resignificas el pasado a través de esta? O, sana, o sanas el pasado a través de esta mirada espiritual, ¿sabes? Porque... Digo, desconozco qué es el proceso, ¿sabes? Como de perder las expectativas No porque tú decidiste hacer Bueno, obviamente tú lo decidiste hacer Sabemos que, sí, que así es, ya sabes Pero en ese momento pareciera que no es así Con, con, con que no puedan eh, con, No sé, como concretarse los dos embarazos Por ponerle un adjetivo, ¿sabes? Y después llega Mau <ríe> Que ya estábamos hablando de la antes de aquí Y, este, y después llega Emilio este y obviamente estás tu separación, que también contaste por ahí, ¿cómo este proceso de la espiritualidad te ayuda a resignificar o sanar el pasado? Yo creo que, pues sí, o sea, para empezar es un proceso, es un proceso, ¿no? es, es un proceso Super de, importante. Ya de muchos años, o sea, de muchos años. Eh, es un proceso en el que vamos aprendiendo, o sea, yo creo que no todo es para todos, o sea, yo he tenido como algunos atacamientos con algunas disciplinas, con algunas este, formas de hacer sanaciones, incluso con algunos procesos terapéuticos, ¿no? Eh, me parece que sí es eh, ese camino de ampliar la conciencia, ¿no? o sea, digo, a lo mejor sí la consciente, pero a lo mejor no tanto. O sea, eso de que yo dijera, Ay, ya hacer expectativas y que venga como venga, pues era como algo muy personal mío, o sea, no, no tomé un curso de tanatología, ni en ese entonces tomaba terapias, o sea, realmente no este, no hice ese camino, y aunque soy psicóloga, pues realmente yo soy más psicóloga ahora que cuando salí de la carrera, o sea, yo sí de repente digo, ay, creo que pasé de noche, <risa> porque además me dirigía a la parte de reclutamiento, selección, o sea, la parte, digamos, este, Organizacional. organizacional y además en esa época pues no había como esa conexión con el psicólogo no o sea cualquiera podría hacer reclutamiento si eras administrador si acaso porque manejábamos las pruebas psicométricas no más ¿no? Este, entonces esto que mencionas es básico o sea si sí es un proceso si sí es un proceso en el que conforme vamos estudiando conforme vamos avanzando conociendo diferentes disciplinas sí. te va dando como más recursos como más claridad como más eh, entendimiento no de las cosas y esa resignificación justo se va dando conforme uno va acomodando no de acuerdo a lo que te va dando sentido eh, uh -huh. yo te puedo decir que yo empecé con el camino de reiki amo y adoro reiki y empecé con reiki japonés y yo eh, a mí o sea mi camino fue desde ahí y mi camino fue de entender como esta parte de cómo soltar los apegos porque ese es el primer nivel ¿no? uh -huh. y este, manejar las emociones, cómo manejar los pensamientos y las creencias y la mente desde el punto de vista energético y luego conectar con la divinidad y luego cómo entender que pues, somos canal, no es que yo sea sanadora, yo no sano, o sea, este, que a veces nos gana el ego ¿no? y me asumo, o sea, yo, yo ya sé sanar y ya puedo ofrecerle a todo mundo y creo que forma parte del proceso, o sea, no critico eso porque creo que forma parte del proceso. ¿no? De querernos sí. sentir especiales y de casi casi como de, ay, quiero tener la varita mágica y entonces sí, vente y aquí te vas a curar, ¿no? Forma parte del proceso. Entonces, para mí eso, o sea, para mí el Reiki fue justo el conectar con la espiritualidad. Ese es el gran momento en el que yo empecé a ver más allá de lo que vivía y a empezar sí. a entender las cosas desde un lugar diferente, ¿no? Entonces, eh, después de Reiki japonés, pues sigue este eh, otra disciplina que es este el Quisedec, este después pues Reiki Angélico, que con Reiki Angélico es otro, este, otro gran paso y otro gran momento para mí, porque entonces es conectar con Ángeles, que ya lo había hecho, pero como a, a través de alguien más, ¿no? O sea, en este caso mi maestra que era la que, este, me, me hacía mis canalizaciones y yo era feliz escuchando lo que decía mi ángel, ¿no? Este, pero ya después con Requi Angélico era yo tener el contacto directo, ¿no? O sea, eh, literal ya era mío un 800, ¿no? <risa> un 800, Ángeles, un 802. <risa> entonces ya no necesitaba del espacio y del lugar especial para poder estar en contacto con eso. Y es otro nivel de entendimiento, ¿no? Y, y después de eso, pues entonces vienen otras cosas y otras cosas y otras cosas. Y, este, y creo que otro gran... ¿Y otras tantas cosas? Y otras tantas cosas como el coaching, por ejemplo. O sea, para mí el coaching es claro. esta parte también de abrir conciencia, darme cuenta, responsabilizarme, este hacerme cargo de mi conocimiento y además hacerme cargo de ese camino y poder elegir qué me gusta, ¿no? Entonces, este, eso también fue un momento muy, muy este, particular de hace ya casi 14 años, ¿no? Y este, pues cuando tú trabajas también con esta parte de estar con otras personas, pues te dan otras miradas, otras formas de ver las, la vida, y pues la vas tomando también, ¿no? o sea, mientras te hace sentido, pues lo vas apropiando. ¿no? Entonces sí forma parte del, del proceso. ¿no? Y bueno, pues ya de lo último que, que he hecho, pues esta parte del curso de milagros, que también para mí es un gran momento del curso de milagros, porque fue como complementar desde contaría absolutamente la parte espiritual, ¿no? desde la aceptación total, desde la conexión total, desde, este, desde mirar incluso lo que es un milagro, o sea, cómo lo ve el curso de milagros, no o sea, eh, a mí esa fue con lo que me enamoró, o sea, yo entendí que era un milagro, que era un acto de amor, y dije, wow sí es cierto, ¿no? entonces, este, ahí cambia muchos paradigmas en relación a la parte espiritual, nunca hice conexión con la parte religiosa, ¿No? no es ahí fue muy claro también la separación desde el inicio o sea la religión no tenía que ver con la espiritualidad este eso lo entendí perfecto con, con el coaching sistémico ¿no? una cosa era lo que deberías de hacer lo que tenías que hacer lo que creías y lo que conectabas ¿no? entonces este, pues ahí me di. De esta parte y después también Access. O sea, para mí el Access ha sido como esta parte de eh, cómo lograr cambiar la forma de mirar las cosas y hacerte preguntas diferentes. Eh, que también de repente chocaba un poco con Coaching, ¿no? Porque Coaching es ir por las respuestas y en Access es no, hagas no, no vayas por las respuestas, haces las preguntas, ¿no? Entonces, eso también me permite a mí ver cómo todas estas disciplinas. Ah, bueno, y, y a lo mejor en el Inter también estuve estudiando cábala, ¿no? Entonces, ¿cómo cada una va conectando? O sea, para mí esto es maravilloso, el poder empezar a ver desde la Kábala cómo conecta con los principios de un curso de milagros o con un principio este, relacionado con este, ángeles, ¿no? Entonces, empiezas a armar, como en este caso, empiezas a armar como mi propio esquema, y digo, wow. Yeah. Y creo que... Eh... Perdón, y creo que justo, tocas temas, otra vez tocas puntos que nada más no me, me gustaría como señalar o resaltar, ¿sabes? Así como apuntes mentales en, en marcador o eh, neón. Entiendo, lo, lo que dijiste justo al principio es, es un proceso, ¿sabes? Y, y creo que cuando hablamos de espiritualidad, o sea, yo algo que noto es, ¿qué más quisiera que fuera tan sencillo como tu laptop se está actualizando? ¿Sabes? O sea, como que, ¿qué más quisiera que tenga que esperar? No? Ajá, que ya después de eso, ya todo esté resuelto. Eh, hablamos también de esta parte de resignificar y sanar el pasado. ¿Desde qué lugar lo hago? Como, como justo este mensaje de Emilio, ¿no? ¿Desde qué lugar lo hago? ¿Lo hago porque realmente quiero estar aún mejor? ¿O porque me sitúo desde un lugar donde ya... Eh, me, me, me afirmo o reafirmo en el lugar en el que estoy, sea el que sea, y desde ese lugar quiero conectar con algo mejor, más, o simplemente aceptar la realidad y desde ese lugar construir, eh, o desde lo negativo, ¿sabes? Desde, desde el pesimismo, desde la escasez, desde la vergüenza, desde el sea el lugar en donde está. Correcto. Entonces, me parece interesantísimo como estos puntos, que esto como pareciera incluso como el núcleo de, de la espiritualidad en sí, ¿no? Eh, que a veces creo que se nos olvida, bueno, se me olvida, ¿sabes? Como esta parte de, de, de saber que no todo es actualizar software, ya sabes, y ya estuvo. Eh, y, y también como recordar desde qué lugar conecto, eh, pido, agradezco, suelto, eh, me desapego. O me apego, sabes, desde este apego sano de la psicología de entender que también existe este punto en decir en, en dónde ha hecho raíz de dónde sí. nacimiento ¿no? uh -huh. y, claro. y además, fíjate, si sí, dime, no, no, no, adelante, cuéntame. Este que, que ahora y este y escuchándote digo, bueno, y entonces, dónde está la maternidad y dónde están mis hijos, justo ahí va, <risa> ahí va. <risa> que hay, que han visto en mí ¿no? es este, uh -huh. un proceso en el que ellos han recibido una educación que no ha sido quizás normal ¿no? este más eh, he tratado como o, o traté como que ellos tomaran como sus propias decisiones desde pequeños y que ellos eligieran y le daba, les daba yo las opciones incluso hasta este creo que los eché a perder no ay sí este no pero a lo que voy es que desde pequeño sí le decía a ver qué quieres esta blusa este perdón esta playera esta playera o esta playera no entonces estaban tres años y ya ellos seleccionaban y ellos elegían no y este y desde y, y así no o sea durante el tiempo en el que los tuve pequeños yo les daba como las opciones y ellos elegían y ellos elegían y terminamos a lo mejor en ciertos periodos en los que a lo mejor sus elecciones no eran las mejores y yo también me cuestionaba si esa forma había sido la mejor forma de, de educarlos no y, y quizás pues entonces vienen ya las culpas o esta parte de este qué hice mal y entonces este cómo lo voy a componer y cómo lo voy a hacer hablando por ejemplo en términos de eh, escuela secundaria que fue lo que más terrible que hemos vivido. <risa> El... Dos casos. Este, y entonces el, el, el cómo volver a, a creer en mi parte de, de mamá, ¿no? O sea, como este de, deshacerme también de a lo mejor ese ruido que hay exterior, de que deberías de y tendrías que y no, y por otra parte yo no, o sea, este, les doy su espacio, su tiempo, ellos tendrán que elegir, y si eligen mal se tendrán que reponer, recuperar, ¿no? Entonces ha sido todo un proceso de, este, de irlos acompañando también en lo propio. Eh, sin embargo, eh, yo nunca les dije, vengan a estudiar Reiki o vengan a estudiar lo que yo estudio, ¿no? Pero de repente ellos mismos se han acercado, ¿no? O sea, este, eh, han estado interesados en algunos temas y de repente me hacen preguntas. Y de repente me cuestionan cosas, ¿no? Y, y incluso, a, bueno, pues ahora que ya también hay como un movimiento diferente de presentar esos temas, ¿no? Este, uh -huh. a lo mejor con la película de Avatar o a lo mejor con este otros tantos eh, series este, ya que hay que hablan un poco de, de esta forma de, de, de ver las cosas diferentes, pues ya intercambiamos esa esa, esa información sin que sea una eh, educación muy rígida de deberían de estudiar, ¿qué deberían de estudiar? O impositiva, ¿no? No es desde la imposición no. el que también. Y bueno, o sea, de las últimas, no o sea, me dicen, ay mamá, pues es que tú eres católica, cristiana, judía, budista, ¿no? ¿qué eres? Yo pues, soy conexión, o sea, es el todo, ¿no? Y ahí entiendo pues eso, que todo está conectado. No. Y justo, como para señalar también estos puntos que decías, es, uno, tocaste una palabra que me parece bien poderosa, que es acompañar. Dos, permitir, ¿no? Como sea, o sea, permitir el, la, la forma en que ellos conecten, desde el lugar en que ellos conecten y bajo su propia responsabilidad, o sea, que ellos respondan por sus propias acciones y desde su propia visión de vida, supongo que por ahí va. Y la otra es eh, espacios para conversar esto. No, como estos espacios para hablar, dialogar, debatir, cuestionar, dudar, creo que esto también genera, eh, lo digo por mí, cuando yo también conecté en estos puntos, para mí era como, ¿sabes? O sea, siempre pongo estos ejemplos como, de como cuando construyo Lego, ya sabes, cuando hago Lego, entonces es como tirar las piezas sobre la mesa y decir, ¿qué pieza va en qué lugar? Pero para saber eso, pues tengo que cuestionarme, ¿Sabes? O, o sea, realmente hacer un zooming pieza a pieza y, y saber si realmente esas creencias me están aportando valor, me están nutriendo, ¿ya sabes? O si simplemente estaban ahí porque, pues, ya sabes, como me las regalaron, ya sabes, como en, como en el Costco que te dice, no quieres queso, no quieres jamón, no quieres no sé qué, y tú sí, sí, sí, y ni tienes hambre, ni, ni se te antoja, ni te gusta, pero solo porque es gratis ahí lo aceptas, ¿no? Así es. Sí. Entonces, no sé si quieres sumar algo más con este espacio de conversación, este espacio de, de, de debate o cuestionar, desafiar, dudar, eh, no? Yo creo que es básico. O sea, básico es la, la conversación. Eh, mucho tiempo después, digo, obviamente, con esta formación de coach que uno genera conversaciones y plática de una manera diferente, pues sí, o sea, uh -huh. mis hijos me, de repente me decían: ¡Ay, vienes con tu pregunta de coaching! <ríe> <ríe> <risa> <risa> ya, no, ya, no, ya no me hagas ese tipo de preguntas, ¿no? <ríe> y aprendieron, porque uh -huh. ahora ellos me las hacen a mí, ¿no? Ellos ya también cuestionan cosas que a lo mejor un. Este, una persona de, de afuera diría, ¿por qué le dice eso? No? O sea, como este, preguntar directamente, digo, bueno, ¿cuál es tu miedo? No? O sea, ¿por qué, ¿por qué te preocupas tanto? Si tú dices que hay que este, confiar, y yo, así ¿ah, es cierto, ¿no? yo no soy la que dice que hay que confiar en Dios. <risa> <risa> eso se los enseñé yo, ¿verdad? Que hay que estar confiados, que hay que creer en Dios y con Dios todo se puede decir, claro, ¿verdad? <risa> Entonces, pues obviamente también me encuentro con estos, este, estos espejos que que me escucharon, que me vieron, uh -huh. ¿no? y, este, y que me cuestionaban, de mamá, ¿por qué me estás regañando tan feo? Y contestas el teléfono y estás, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> <risa> ¿Estás muy enojada con esa persona, contigo sí, pero con la persona que me está hablando, no. <risa> Entonces, digo, son pequeñas acciones que pues, ellos observaron, y que hoy por hoy, pues de repente, por supuesto que hay discusiones, y por supuesto que se enojan y, y todo, eh, sin embargo, rápidamente podemos conversar, ¿no? o rápidamente podemos como este, darnos los espacios para, para poder este, compartir o no, porque también ha habido momentos en los que a lo mejor estamos dejando esa, esa distancia, es, es literal esa sana distancia, ¿no? Y pues cuando ya vemos que necesitamos, pues a lo mejor así, pues que necesitas, que quieres, y si no, pues no, o sea, confío en que te tienen los recursos que saben pedir ayuda y que... Este, y que lo han hecho, ¿no? O sea, cuando han necesitado, pues han pedido ayuda en otro lado y con otras personas. Y yo digo, wow, qué padre, o sea, y no me siento de, ay, ¿por qué no vienen conmigo? Que soy la psicóloga y que saben que podría decir las cosas. Yo digo, no, o sea, muy bueno que tienen opciones y que pueden ir con alguien más y que pueden resolver las cosas, ¿no? Y justo con eso me gustaría cerrar, ¿no? Y entonces, en el presente, ¿cómo se vive eso? además de lo que compartías ahorita, ¿no? como esta parte de que ahora puedes percibir incluso que hasta el tipo de personas con las que se... O más bien mirar tú que no solo estás tú para acompañar en este espacio, sino que también ellos están relacionando con otros espacios y lugares y personas que pueden también mostrarles o ayudarlos a, a edificar o construir su propia visión y criterio. Uh -huh. Y además de eso, ¿cómo se vive Patti con Mao y Emilio en el presente? a través de la espiritualidad. Nos vivimos desde el amor, nos vivimos uh -huh. desde el disfrute, nos vivimos desde la risa, uh -huh. este, nos vivimos desde ser mamá e hijos, ¿no? Okay. Es, pues, que de repente quieren subir a, este, porque lo digo yo, perdón, yo no soy la mamá. <ríe> nos asumimos en nuestros roles, ¿no? Entonces, este, eh, yo creo que, que eso es tener como claridad de que, de qué se trata. El ser familia, tener claridad de okay. qué queremos lograr como familia y cuál es la función de cada uno, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida okay. que ellos lo tengan más claro, va a ser más fácil. Creo que yo lo tengo claro. Ahora ya lo tengo, evidentemente, más claro, ya no están tan pequeños. Y bromeamos, ¿no? Porque dicen, no, mamá, nos vamos a quedar contigo toda la vida. Y yo, no, si se quedan, yo me voy. <risa> <risa> <No>. <risa> Entonces, este, pues, es, es estar al día, ¿no? Estar okay. al día. Yo creo que hay veces que ellos han necesitado más de su mamá y su mamá no ha estado, y estoy consciente de eso. Y uh -huh. yo también he requerido tener a mis hijos más cerca y a lo mejor tampoco han estado, y sin embargo, seguimos, ¿no? O sea, okay. podemos seguir. Y agregaría como la cereza del pastel, tal vez... O sea, porque dijiste, vimos desde el amor, desde el disfrute, desde la risa, tal vez desde la autenticidad, tal vez, uh -huh. desde ser quienes son y permitirse justo, ¿no? Estar molestos o estar contentos o enojarse. Y hasta tristes, Osvaldo, porque de repente yo he sí. escuchado papás que dicen, es que yo no quiero llorar en enfrente de mis hijos. No, yo he llorado. Y, y, y digo, porque no hay tiempo, pero este de verdad ha habido veces en las que en llanto de la impotencia porque tengo que resolver algo y no se me da y bla, bla, bla. Y entonces ellos se quedan así como de, ¿qué hacemos con mi mamá? O sea, mi mamá sí, vino abajo, ¿no? Y yo, pues no se preocupen, o sea ahorita necesito llorar y estoy así, pero ya vendrá el momento en el que ya está diferente, ¿no? Y sí, o sea, al día siguiente ya, ok, ya. Me descanse, me liberé, me desahogue y también soy una mamá que llora, y no tengo okay. por qué haber un de eso, y no dejo de ser fuerte por llorar en frente de ellos soy bien poderoso uh -huh. y ellos también sí. y eso está bueno es. pues muchísimas gracias, Pati, creo que ha sido una charla enriquecedora en muchos sentidos. Me cayeron muchos más veintes, a lo mejor, como hijo, pero también en el camino que he transitado. Entonces, me refiero a la parte espiritual, ¿no? Y gracias por poder compartirlo y ponerle palabras. Algunas cosas que a lo mejor algunas otras personas igual lo, lo sabemos, pero no lo hacemos totalmente consciente, ¿no? Y creo que al final, perdón, adelante. No, y yo verdad sí, sí, sí. cerraría con, con algo que después entendí que había aprendido que es, nunca serán ellos eh, menos de lo que hacen, porque uh -huh. siempre serán más de lo que son gracias y yo no importa lo que hagan siempre serán amados gracias Pati. y yo agregaría que ya no sé qué agregar <risa> es que iba a decir algo este ah ya recuerdo y o sea tocando la parte de mamá claramente y yo desde la parte que pudiera sumar desde la parte espiritual y que creo que coincidimos en ese punto es se me volvió a ir este que es creo que al final la espiritualidad más allá de rituales y de y de hábitos, o sea, hábitos fríos, eh, ¿sabes? Estructurados. Uh -huh. Es una reconexión con, con quienes somos y con quienes hemos sido desde el principio y que a veces no hacemos consciente o nos olvidamos en el proceso de eso. Así es. Porque creo que justo es lo que acabas de decir, o sea, creo que es nuestra esencia como seres humanos. Reír, llorar, enojarnos, eh, conocernos vincularnos, relacionarnos, acompañarnos y crecer. Entonces, desde ese lugar creo que, creo que justo la espiritualidad entra en este punto en donde pareciera eh, tratar de ver imágenes, ¿sabes? Luces o colores, que eso me pasaba cuando empecé Reiki, por ejemplo. Eh, o, ¿sabes? Como querer analizar o sobrecomprender las cosas. Como me pasó también en tarot de, ¿y esto qué significaba? Y entonces hasta este punto de conectar con, con quienes somos y con, quien, con quienes estamos siendo y con quienes hemos sido y desde ese lugar ser espirituales o ya lo estamos siendo. Así es. Muchas gracias, Pati. Ahora ti. Eh, ¿te, ¿Te pueden encontrar en alguna red social? O No. <risa> Digo, la pregunta es abierta, no pasa nada. Este, sí, sí me pueden conectar como Pati Cerdán. Okay, como Pati Cerdán en Facebook. En Facebook, este, Twitter, en Instagram. Aquí está. Aquí está Pati Cerdán como su nombre. Acértica. Ok. hacer y en Facebook, Instagram. Facebook. Super, muchas gracias, Pati. Te invito la siguiente semana, a ti que me estás viendo, nos vemos la siguiente semana para hablar, justo este mes he estado hablando con la energía colectiva de mamá, hoy tuve una gran gran invitada que fue Patti, que es, es Patti, eh, la semana pasada hablé de la gran madre divina y la siguiente semana hablaré de nuestro poder de nuestro hogar cósmico, nuestra madre astrológica que es la luna, entonces la próxima semana estaré hablando del poder de nuestra luna y nuestro signo lunar desde la mirada de astrología. Espero que estés muy bien, recuerda sonar la campana en Instagram TV, Facebook y, y, y YouTube para que te sigan llevando las notificaciones y puedas compartir este video. Muchísimas gracias y gracias nuevamente a ti, que estés muy bien.